Este es el listado de las reivindicaciones que se van a leer mañana al finalizar esa tractorada convocada en Molina de Aragón. Más de 200 tractores están convocados a hacer ruido y a decir que ya no pueden más. El sector de la agricultura y la ganadería también se moviliza en la provincia de Guadalajara. Más de 200 tractores recorrerán este viernes los 4 kilómetros de distancia que hay desde el polígono de Molina de Aragón hasta el propio centro de la localidad para sumarse a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos de toda España y mostrar su indignación por los precios injustos de sus productos. A Paja Saja, UPA y COAG van juntas de la mano a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel provincial. Tienen claro cuál es el problema al que vienen enfrentándose. Es que tenemos unos precios en nuestros productos de hace 20 años o más y claro, esto se ha quedado obsoleto de una forma que, que ahora de repente se dice que esto no puede ser. Y es cierto, el problema es ese, una falta de precios justos para los productos agrarios. Un problema que no viene de ahora y que el presidente de APAG ha querido ejemplificar. No puede ser que siga valiendo... Ponía el ejemplo, antes de entrar aquí, antes con lo que valía un trigo de trigo, 26, 28 pesetas, y lo hablo en pesetas para no andar con los céntimos, se compraba 4 o 5 kilos de abono. Ahora no hay para medio kilo. Y así, y así, el poder adquisitivo del campo, pues ha sido una barbaridad lo que se ha perdido. Y, y esta crisis, pues vamos a ver, una falta de precios justos la que sufren los agricultores está provocando una grave crisis de estabilidad y lo estamos viendo en estas manifestaciones que se organizan, que dicen ¿quién las ha organizado? Pues hay veces que los dirigentes no lo sabemos, sabemos más o menos por dónde vienen, pero no, no sabemos quién está detrás de ello y es que hay un malestar porque la situación de verdad es... Malo. No aguantan más porque son muchos los problemas que vienen soportando y cada vez les hacen su supervivencia más difícil. Y eso sí, dirigen su mirada hacia los que consideran son los verdaderos responsables de la situación a la que se ha llegado. Es un problema tras otro. Si me pongo a hablar de cultivos, ¿qué queréis? Que os cuente el problema del brócoli... Hoy el brócoli está a 0,45 euros el kilo al productor, para fresco, para conserva a 0,30. ¿Sabéis cómo está en el supermercado? A 4,50, 4,60. Ese es el problema. Estamos soportando una competencia totalmente desleal que nos viene de fuera, hasta de fuera de España y de fuera de Europa porque no han sabido negociar, no han sabido negociar nuestras autoridades políticas, no aquí en España solo, sino en Europa también. Les han metido un gol tras otro, y esto hay que decirlo. Y este problema nos está viniendo porque no podemos soportar más. Esto viene años y años y años. Todo lo que compra ese agricultor o compramos... ...lo pagamos a los precios que vale hoy y es normal... ¿Por qué tenemos que vender a los precios de hace 30 y 40 años. Pero lo peor de todo es lo que está por venir... ...porque muchos se temen que la negociación de la PAC... ...nos deje en peor lugar todavía del que estamos. Estamos hartos. Ahora ya nos dejan caer que unos recortes... ...por un lado aparece un 8%, por otro lado en las ayudas, Pat. Por otro lado, un 20%. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Si así nos estamos arruinando, porque nos estamos arruinando, si esto sigue así, ¿qué va a pasar? No vamos a comer, porque los agricultores y ganaderos lo que hacemos es producir lo que necesitamos todos para vivir, que es la comida. Tampoco se fían de que sea eficaz esa ley que garantice que no se venda por debajo de los costes de producción. Pero ojo, que no nos engañen. Si verdaderamente eh, se va a prohibir el vender, bueno, ya se está prohibiendo vender por debajo de los costes de producción y se saca una ley, esa ley tiene que cumplirse. Y esa ley tiene que ser rigurosa y enérgica. O sea, tiene que poner sanciones, sanciones al que incumpla, sanciones fuertes. Y vamos, y creo que también se debería de transparencia y hacer pública qué empresa eh, está cometiendo este fraude el vender por debajo de los costes de producción. Por último, las organizaciones agrarias llaman la atención sobre otro problema que no podemos olvidar. Hay en otras provincias otros compañeros que nos están diciendo ese problema que tenemos con la fauna silvestre, que aquí en Guadalajara lo estamos sufriendo mucho. O sea, que aquí también hay un punto que lo recoge. O sea, ahí también que no que no es cuestión de inversión. Ahí la inversión no sería mucho, es voluntad política. ...de solucionar el problema que tenemos con la fauna silvestre. Y lo estamos viviendo aquí en Guadalajara mucho. Es decir, eh, le sancionan al ganadero porque se acerca un perro o un ganado a la carretera o tiene un accidente. Estamos viendo todos los días que hay corzos, jabalís, que eh, todos hemos tenido alguna incidencia con ellos... ...y nadie se responsabiliza ni del corzo, ni del jabalí, ni del ciervo. Esto no puede ser. O sea, este es un momento en el cual yo creo que este sector... Eh, tiene que hacer que se cumpla la tabla reivindicativa 100%. La tractorada saldrá a las 11 de la mañana del polígono de Tovares y la comitiva realizará un trayecto a lo largo de la Nacional 211 desde dicho polígono hasta Molina de Aragón, entrando por su vertiente este. Al llegar al centro de Molina será cuando se proceda a dar lectura a lo que han denominado tabla reivindicativa del sector. De momento hay 205 tractores inscritos y también se espera la participación de más de 200 personas.